Muy buenas, vamos a continuar en este vídeo, después de la creación del proyecto, con la creación de la entidad. Y para ello vamos a seguir el modelo Vista Controlador y en concreto la adaptación que utiliza Spring Boot. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser crear una entidad y vamos a crear un paquete para la entidad. Pulsamos sobre nuevo, sobre el paquete de prueba JPA. Vamos a crear un nuevo paquete y a este vamos a llamarle Entity. Como digo, vamos a seguir el modelo Vista Controlador y eh, la estructura es un poco especial dentro de, de Spring Boot. Como referencia podéis mirar páginas como esta donde aparece bueno, la diferencia en, en tres capas. En la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de, de datos. Aquí tenéis cómo crear aplicación eficientemente utilizando Spring Boot y el modelo de vista controlador, vemos que se divide en esas tres capas donde la capa primera, la capa de presentación, a su vez se divide en el modelo, la vista y el controlador como puede verse en esta imagen. Entonces vamos a eh, ver cómo en Spring Boot se crean los distintos paquetes necesarios para poder cumplir esto. Si mirásemos también en la página de, de Spring, podría tener toda la referencia a toda la documentación a Springboard. Aquí aparecen todos los detalles de, de cualquier proyecto que se pueda hacer con ese Springboard. Bueno, pues entonces vamos a crear los distintos paquetes que nos van a hacer falta. Nuestra aplicación va a ser muy sencilla, pero lo ideal es que desde el principio empecemos a planificar una aplicación como si fuese a tener un futuro mayor y fuese una aplicación más compleja. Entonces, ¿qué paquetes nos van a hacer falta? Pues tenemos por un lado la entidad, que será donde guardaremos las entidades que se van a corresponder con tablas en la base de datos. El siguiente nivel será el nivel de repositorio. Vamos con el botón derecho, creamos un nuevo paquete y a este le vamos a llamar, siguiendo un poco la nomenclatura estándar, repository. Y pulsamos Terminar. El siguiente, pues cuando ya tengamos los elementos en el repositorio, necesitaremos crear un servicio. Pues para crear un servicio, vamos a dar a la creación un nuevo paquete, el nuevo botón derecho, Nuevo Paquete, Servicio. Y en la capa que vamos a llamar Service, ahí se definirán la interfaz del servicio, es decir, cómo desde el siguiente nivel que será el controlador se va a utilizar. Entonces vamos a tener dos elementos. Uno es el servicio y otro es la implementación del servicio. Pues será un nuevo paquete que será el service.implementación. Vamos a ponerle punto para que tengamos todo bien estructurado. Y por ahora el último que nos hace falta será el controlador que es desde el que se va a hacer desde las aplicaciones externas. Le creamos un nuevo paquete controlador que será el controller. Y en los siguientes o en este episodio vamos a ver cómo crear la entidad y en lo siguiente veremos cómo ir eh, creando el repositorio, el servicio, la implementación del servicio y el controlador para tener una aplicación perfectamente estructurada. Entonces nos centramos de nuevo en nuestra entidad y vamos a crear una nueva clase, vamos a hacer un ejemplo con una clase alumno, donde eh, le vamos a dar como nombre alumno y pulsamos terminar. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra clase. Vamos a definir un alumno de una forma sencilla, añadiendo tres atributos. Vamos a añadir un atributo id, pensar que esta clase alumno va a tener su equivalencia en una tabla de la base de datos. Un id para identificar al alumno. Vamos a tener también su nombre, vamos a ponerlo como un string, string nombre, Vamos también a añadir una fecha, en principio bueno, será para la fecha de nacimiento. Y para que nos dé algún mensaje, pues importamos las librerías que nos hagan falta, en este caso la librería Date. Vemos a la derecha que por ahora lo que tenemos es el identificador, el nombre y la fecha y nada más. Vamos a ver que todo esto funciona con anotaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que las anotaciones de controlador, de servicio, repositorio en esta página eh, muy interesante donde aparecen las distintas anotaciones vamos a ir al manual de referencia y vamos a buscar entity para que veamos el enlace que teníamos antes buscamos entity eh, nos aparecen distintas opciones vamos a ver dónde aparece la definición configurar los test eh, y aquí está, aquí tenemos las entity clases es decir, eh, información de cómo hay que poner eh, información en una clase, ¿Veis? ahí aparece la arroba entity, el arroba ID, el valor generado, la columna. Bueno, pues ahí tenéis la documentación para que entendáis lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que nuestra clase alumno es una entidad. Y para, y para eso vamos a utilizar la etiqueta arroba entity. Cada vez que añadamos una etiqueta nueva, pues nos va a dar el compilador el compilado del fallo para que la importemos. Y la vamos a importar toda de JavaX persistencia la librería de persistencia, bueno pues también queremos que alumno se asocie con una tabla y el nombre que queremos que tenga la tabla en la base de datos, en este caso vamos a llamarle igual queremos que sea alumno pero podría ser diferente y lo mismo importamos eh, java X persistencia persistente en este punto vamos a ver la utilidad de la librería Lombo. nosotros podríamos acceder a los distintos métodos de getter, setter, eh, toString hacer el Equal, el hash code, todo eso hacerlo pues más o menos como se ha hecho siempre. Pero esta librería nos permite hacerlo de una forma muy simple, simplemente poniendo una etiqueta para que no sea repetitivo, con la ventaja de que además no se ve en el código, pero sí se ve en el outline que vemos a la derecha. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, si pongo arroba tu string y lo importo el hombo fijaros que en la parte de la derecha ya aparece como que tu string existe aunque no lo esté viendo. Es decir, ya mi clase alumno podrá eh, ponerse en cualquier sitio que haya cotizado tu string. Y lo mismo con equal y hashcode, que suelen ser bastante estándares siempre en su definición. O por ejemplo, con el constructor por defecto. Pues no ars constructor y nos crea el constructor por defecto de, de alumno. Lo mismo al importarlo, fijaros que en la derecha nos aparece como que está definido el hito string, el equal, el can equal, hashcode y el constructor de alumno. Simplemente nos ofrece esa facilidad dejando un código bastante limpio y solamente indicado por la etiqueta. Vamos entonces ahora a ver para los distintos elementos cómo procedo El primero es el ID porque vamos a intentar de indicar cuál es la clave, el campo clave o primaria, la, aquí, la clave primaria de la tabla que para nuestro caso va a ser el identificador y lo importamos con, con arroba ID que también debe ser de la librería Persistencia. En este caso coincide que hemos llamado ID al identificador del alumno, pero no tiene por qué ser así, puede ser cualquier Bueno, aquí vemos la documentación, como digo, para mí es muy importante que tengáis siempre acceso a todos los datos, este es el java.doc de Java EE, donde aparece la documentación de todas las anotaciones que estamos viendo, aparte del manual de referencia que hemos visto antes. Entonces, con eso ya tenemos que el atributo id va a ser el, la clave primaria. Vamos a decirle además que queremos que sea un valor generado, es decir, que cada vez que yo inserte un nuevo elemento, pues se, se meta un valor como está definido como entero, me pues va a meter 1, 2, 3 y eso lo va a hacer de forma automática, es decir, no vamos a, a tocar nosotros ese valor. Luego tenemos distintas formas de que se genere, distintas formas de estrategia de generación. Y Entonces, bueno, pues podemos elegir cualquiera de ellas. Vemos aquí la, la documentación tiene... De distintos tipos la eh, por ejemplo automática o identidad o secuencia podemos coger cualquiera en función de, de las necesidades vamos a coger nosotros por ejemplo la de identidad por lo tanto vamos a volver a nuestra aplicación y vamos a decirle que el valor menos genere siguiendo la estrategia strategy identity Perfecto, entonces que hemos dicho, que id va a ser la clave primaria y que se va a generar de forma automática. Y además que va a ser una columna de la tabla y podemos darle el nombre que queramos que aparezca en la columna. Por ejemplo para que no sea lo mismo vamos a poner alumno id. Importamos también column y entonces pues ya tendremos listo el primer apartado. Vamos a decirle ahora que los métodos getter y setter y esto gracias a los también. En lugar de tener que implementar el GetID get y el set id, pues se lo decimos de esta forma, diciendo arroba getter arroba Setter, y ya se generan solo que, como vemos también, en la parte superior aparecen ya automáticamente el GetID y el SetID. En cuanto que lo importemos correctamente. Por tanto, con esto tendríamos listo el primer atributo. A ver, se va a trancar el Setter. Ahí está, import setter, lombo, ok. Pues vamos a pasar entonces al siguiente eh, atributo, que es el atributo nombre. Vamos a decirle que también va a ser una columna de la tabla, de la tabla alumno, y el nombre, pues vamos a dejarle el mismo, por ejemplo, el nombre, que será el nombre del alumno. Y lo siguiente, pues vamos a decirle también que nos implemente los métodos getter y setter. Luego revisar el Outline y ver cómo se van completando todos los métodos, aunque no lo estemos viendo en el, en el archivo. Y para terminar, pues con Fecha. Fecha también, vamos a hacer una columna. Vamos a decirle que sea la fecha de nacimiento, aunque bueno, las pruebas que luego haremos será simplemente una, una fecha, la fecha actual del sistema. Que guarde la fecha de nacimiento. Y lo mismo, porque también quiero implemente los métodos Better y setter. Pero por ser la fecha un elemento especial, hay que añadir una etiqueta que es la etiqueta temporal. Para decirle que es de tipo, tipo fecha. Al ser un, un tipo distinto de, de los básicos. se pues ha puesto todo rojo, se me ha a poner la roba en el y Con eso ya se soluciona. Importamos temporal. Y preparados para ver la magia. Es decir, ya hemos definido nuestra entidad. Y ahora vamos a ver cómo, en cuanto que lancemos la, la ejecución de la aplicación, se va a crear la tabla alumno con estos tres atributos. Con un atributo autogenerado, con un atributo que además es la, la clave. Y todo eso simplemente lo vamos a revisarlo. Esta es mi conexión con la base de datos. Que tengo en tablas, está totalmente inicializado y en tablas no hay nada. Pues vamos a ver qué pasa cuando yo ejecute eh, mi aplicación. Es la misma la que se está conectando la aplicación con la cadena de conexión que vimos en el, en el capítulo anterior. Entonces, volvemos y vamos a hacer la ejecución. La ejecución nos vamos sobre el proyecto con el botón derecho, ejecutar como. Y como Spring Boot se ha ejecutado. Disculpad que no se vea abajo la parte de, de la ejecución, porque se me ha quedado la ventana grande. Pero ya ahora, si sí, le damos al a tabulado y vamos a la base, vamos a poder comprobar refrescando las tablas. A ver si ha habido suerte. Eh, sí, ahí está. Que nos ha creado la tabla alumno y que la tabla alumno tiene, como veis, tres campos: el alumno ID, fecha de nacimiento y nombre, y además en, en data de default aparece que eh, se genera con un contador. Por supuesto no tiene nada, pero ya veremos cómo ir añadiendo información. Bueno, pues espero que os guste la magia del JPA, como podemos escribir en una base de datos simplemente a partir de una clase, y espero que os guste, que os suscribáis, y nos vemos en el siguiente episodio.